Al estudio llegó una carta dirigida al señor productor, vaya sorpresa, esto no es de alguien que nos vio, era la calaca que un viaje al inframundo ella les ofrecía, a cambio de que un video le dedicaran a su presencia. ¿Cómo se supone que le dediquemos un video a la muerte? Dijo de Kindu con muy pocas ideas en mente. ¿Qué tal si decimos que significa el altar que le dedicamos a la huesuda? Me parece muy típico y poco original. ¿Y qué opina el resto ante esta idea? Poppet y el ministro fueron a la tienda por un pan de este día. Así se la pasaron toda la mañana, discutiendo qué video le podrían dedicar a la Catrina, ocurriéndose ideas tan locas como rehacer el mismo sargento de pimienta, hasta que una idea se les vino a la cabeza, y si explicamos qué es una calaverita literaria, buena idea, y ahora ¿quién empieza? Se miraron perplejos, pues nadie quería empezar el nuevo video. Tras un largo silencio, el señor productor pronunció. Empezamos a grabar en 5, 4, 3 y 2. Y fue allí que el video para la huesuda comenzó, con algo de nerviosismo y un poco de temor. La calaverita literaria es una composición en verso, que se suele leer en vísperas de Día de Muertos. Suelen ser de carácter chusco, dedicadas a algún personaje como el chaparrón y suelen llamar la atención en toda la región. Están muy ligadas a la celebración del Día de Muertos, una celebración mexicana que está conformada por tradiciones indígenas y la conquista de España. Bien, ya tenemos el video de la muerte, se lo enviamos antes del amanecer y oh vaya vaya rey de Jerusalén en el inframundo que vamos a hacer. Podríamos conocer algún personaje histórico, de cuya historia sepamos muy poco. De todas formas, con el tiempo que nos da, volveremos a casa muy pronto. ¿Qué les deparará en el inframundo a The Kindle y al señor productor? Quizás encontrarse con un señor de bigotes que afirmó que Dios se murió. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Quizás para ver la segunda parte de esta historia sin fin.